Hola, en este video voy a mostrar un módulo de libret.cl que permite realizar la programación de eh, cobros de manera automática o bajo demanda, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. ¿Ya? La idea de los cobros es que son una forma de llevar control sobre los dineros que nos deben. ¿Ya? Además, la otra ventaja que tiene es que si programamos fechas de vencimiento para dichos cobros y se llega a esa fecha de vencimiento y esos documentos no han sido pagados, se le envía un recordatorio automáticamente al usuario entonces es una forma simple de poder llevar el control sobre los dineros que nos dejan los documentos que tenemos por cobrar ¿Qué documentos se pueden cobrar? tanto los documentos temporales como los documentos reales documentos temporales en este caso lo que nosotros llamamos cotizaciones por ejemplo bolet, cotizaciones de boleta o de factura el documento temporal de una boleta o de una factura o documentos reales, o sea, el documento boleta o factura una vez que ya fue emitido realmente, tiene foro asignado, está timbrado, etc. Sí. Lo primero que hay que hacer para poder utilizar este módulo es habilitarlo. Para esto debemos ir a, la, a modificar la empresa y en la pestaña de pagos, acá podemos ver que tenemos la opción de habilitado. Por defecto esta opción está en no, o sea, cambiarla en sí, con esto tenemos el, el, el, el sistema de pago y cobro habilitado. ¿Qué otra opción tenemos disponible acá? Por ejemplo, el correo electrónico de pagos. ¿ya? Este es el correo electrónico donde se tienen que formar los pagos realizados por los clientes. Adicionalmente, este correo es súper importante porque sirve como correo responder a, en el caso de los, cuando nos dan respuesta, a un detalle que enviamos. ¿ya? Si nosotros mandamos un documento a través de la aplicación web, ese documento sale a través del de, eh, correo de intercambio. Ya, y hasta hace una versión, hace una versión atrás del librete, el problema que había era que los receptores respondían a ese correo de intercambio, lo cual es malo porque nunca vemos su correo. Entonces, si está configurado este correo, el correo de eh, pagos, las respuestas de esos correos de intercambio van a llegar a ese correo. Entonces, esa formación no podemos integrar. ¿Qué pasa si no tenemos ese correo configurado? Bueno, si ese correo no está configurado, en realidad los correos de los de intercambio llegarían a, al correo que tengamos configurado en la empresa. ¿Ya? En este caso, es el que está acá abajo, pero es buena idea que lo coloquen acá. Si pueden tener un correo exclusivo para eh, lo que tiene que ver con eh, el pago eh, de sus clientes, las dos opciones que vienen a continuación, a continuación tienen que ver con eh, si se deben o no generar los cobros de manera automática. ¿ya? O sea, en el fondo, cuando emito un documento temporal, tengo que generar inmediatamente un cobro asociado a ese documento temporal. Y lo mismo para el documento real. Cuando genera un documento real, debo generar automáticamente un cobro asociado a ese documento real que se acaba de emitir. Si se debe o no generar un documento, eh, perdón, si se debe o no generar un cobro asociado a esos documentos, va a depender mucho de cómo operen en cada empresa. ¿ya? En este caso, nosotros tenemos configurado eh, las dos opciones en sí. O sea, cada vez que nosotros generamos un documento temporal, se genera un cobro por ese documento temporal. Y, y, y si generamos un documento real, también se genera un cobro. ¿ya? Ahora, obviamente, no hay dos cobros, no hay uno por el documento temporal y uno por el real. Recuerden que el documento temporal deja de existir cuando se genera el documento real. Entonces, lo que sucede en ese caso, si tenemos las dos opciones en sí, cuando generamos el documento, supongamos que generamos una factura, generamos la factura temporal, en ese momento se va a generar un cobro. Cuando esa factura la emitimos y generamos la factura real, el cobro por el documento temporal se borra y se crea el cobro por el documento eh, real. O sea, la idea es tener un solo cobro asociado, no, no tener dos cobros para un, un documento que en el fondo es el mismo. ¿Bien? Entonces esas opciones nos permiten definir que, a qué cosas les queremos generar cobro de manera automática. Algunos pueden decidir yo voy a generar cobro solo para las cotizaciones, otros pueden decidir yo voy a generar cobro automático solo para los documentos reales, o incluso pueden decir no voy a generar cobro automático. O sea, vamos a ver cómo se pueden generar los cobros de manera manual. Lo que tenemos después es una observación genérica que es para la página de pagos Ya vamos a ver dónde aparece esa posteriormente Lo que viene a continuación son las formas de pago que tenemos para hacer los pagos en línea Bueno, la primera forma de pago en realidad no es para un pago en línea Sino que es básicamente informativa Ya acá tenemos la opción de elegir eh, los bancos El tipo de cuenta El número de la cuenta, que en este caso es un, un, una cuenta ficticia del 1 al 9 El root del titular, el nombre del titular y la observación ¿Por qué acá se coloca la ruta de titular y el nombre de titular? Porque pueden haber casos donde el titular de la cuenta no sea una eh, eh, cuenta un tercero, en el fondo no sea la misma cuenta que eh, la, de la empresa. Entonces, si la empresa no tiene cuenta corriente, aquí se puede especificar. Si la, la cuenta es de la empresa, se coloca la ruta de la empresa y el nombre de la empresa simplemente. Y se puede colocar alguna observación. Por ejemplo, acá se informa eh, cosas que tienen que ver con los plazos para poder procesar estos datos. La otra forma de pago, que sí si es online, que tenemos actualmente habilitada, es Kipu ya en donde aquí obviamente colocamos los datos de Kipu que sería la idea del cobrador y la llave y además no se nos informa cuáles son las urls para notificaciones que de los pagos y para las notificaciones que de rendiciones que debemos configurar en Kipu ya de esta forma eh, podemos habilitar fácilmente eh, los pagos en línea a través de equipo ya que esa integración ya está realizada en el futuro vamos a hacer las eh, integraciones con Transbank y con Servipack de hecho con Transbank ya estamos eh, haciendo el contrato para poder hacer esa integración y obviamente si existieran más formas de pago en línea la idea sería irlas incorporando bueno esas son las opciones que por ahora hay disponible en la pestaña de función de los pagos ¿Ya? entonces como nosotros tenemos eh, que esto se genera automáticamente vamos a ver cómo funciona lo primero que voy a mostrar es que no haya ningún pago generado perdón ningún cobro generado dentro del módulo de pagos entonces nos vamos a cobros pendientes y vemos que no hay nada entonces vamos a hacer emitir un documento que es lo que hemos hecho siempre entonces como siempre vamos a emitir un documento un documento de prueba y generamos el documento y se generó ya lo que hemos hecho siempre hasta ahora si nosotros ahora nos vamos a pago de cobro masivo cobro pendiente vamos a ver que se creó un eh, un pago pendiente entonces en este caso eh, tenemos un cobro que no ha sido cancelado todavía se fijan yo no asigné fecha de vencimiento vamos a ver qué efecto tiene asignar una fecha de vencimiento Entonces, si yo coloco una fecha de vencimiento por ejemplo coloco 30 vamos a colocar el producto 1 y nos vamos a ir a la página de cobro pendiente ahí vamos a ver que si sí no aparece una fecha de vencimiento Ahora, eh, ¿por qué la fecha de vencimiento es importante? porque Llegado ese día, el 30 de diciembre, si el cobro todavía no está pagado, automáticamente se le va a enviar un recordatorio al receptor del documento para que realice el pago. Y entonces es súper importante colocar, en este caso, si queremos usar el, el, el módulo de pago y de cobro, colocar las fechas de vencimiento. Ya las fechas de vencimiento deben ser distintas a la fecha de emisión. Y de esa forma se van a generar los recordatorios. Y además otra, otra utilidad que tiene es la fecha de cimiento supongamos que el documento lo emitía el 13 y la fecha de vencimiento era el 16 entonces completamos nuevamente con los mismos datos básicos y nos vamos a los pagos podemos ver en rojo en este caso el cobro que está vencido entonces por eso, insisto, es súper importante utilizar fechas de vencimiento en los documentos que generen, si quieren obviamente utilizar eh, este, este módulo de pago y de cobro ¿ya? bueno, ¿qué opciones tienen acá? obviamente pueden eliminar eh, un cobro, supongamos que ese que está vencido ya no corresponde, el receptor no lo pagó y no lo va a cancelar porque no quiere el servicio no quiere el producto, etc. podemos eliminarlo y al eliminarlo si se fijan, ahora que quedaron dos cobros obviamente también se eliminó el documento temporal ¿ya? o sea en el fondo si ustedes eliminan un documento temporal se elimina su cobro se elimina su, el cobro se elimina el documento temporal entonces lo eliminamos acá por ejemplo este documento temporal y nos vamos a los, co a los cobros vamos a ver que tampoco está ¿ya? eso en general respecto a, a, a los cobros que más opciones hay bueno tenemos otras opciones que tienen que ver ya con los pagos que vamos a ver eh, a continuación y, te, y tenemos también otras opciones eh, que tienen que ver acá con eh, poder descargar la cotización o incluso hacer un pago manual ya entonces vamos a ver ahora cómo hacer pagos a estos cobros bueno, una opción es que por ejemplo este cobro no lo, lo paguen de una manera no electrónica, no en línea y en este caso podemos directamente ingresar un pago acá entonces podemos seleccionar la fecha y seleccionamos el método en el cual nos están pagando entonces supongamos que nosotros decimos vamos a generar esto en en un depósito en efectivo y guardamos el pago al guardar el pago eh, no solamente se registra el pago sino que se hacen dos acciones súper importantes primero, se genera el documento real ¿ya? si se fijan el cobro ya no existe porque el cobro está pagado ahora, se generó el cobro real y además se envió por correo al receptor el documento entonces insisto de manera automática se generó si nos vamos al pago realizado, se generó el documento real. Aquí podemos ver que la cotización que teníamos recién que se pagó, generó la factura electrónica verdadera 307. Ya. Tenemos la, el medio de pago que se usó, la fecha del pago, y como mencioné adicionalmente, esa factura fue enviada automáticamente por correo al receptor de este documento. Acá podemos ver el correo que llegó de manera automática, aquí podemos ver que se generó la factura convencida, la factura 307, podemos ver que ahí está la factura que se generó, esa es la factura real, real en este caso, recuerden en el ambiente de certificación, pero factura real. Y tenemos además, como pueden ver acá, en este caso esto se generó a partir del correo de eh, contacto de empresa el correo de intercambio pero lo que yo les mencioné adelante es que si vemos los detalles el correo responderá el correo de pagos entonces, de esa forma ya no vamos a perder los correos entonces esa es la ventaja que tiene utilizar el sistema de cobros ya o sea cada vez que se paga un cobro se genera automáticamente el documento real se envía impuesto interno y además se envía al cliente eh, por correo electrónico automáticamente el documento que se genera la otra opción que tenemos para hacer los pagos, vamos a generar otro documento. En este caso vamos a emitir la, eh, la factura para que veamos que también se pueden hacer cobros de documento real emitido Entonces esta sí la vamos a mandar al impuesto interno. Ahí ya la mandamos. Es la opción de eh, pagar en línea. ¿ya? Para eso si se fijan acá en el, la pestaña pagar, hay un botón que dice enlace público, la página para el pago. ¿Ya? que si ustedes ven eh, la opción de enviar por email y tienen activado obviamente el módulo de pago el mismo enlace que aparece acá dentro del correo automáticamente dentro del correo electrónico si ustedes tienen activado el módulo de pago les va a aparecer la opción de eh, eh, adjuntar el enlace para el pago en, en línea si ustedes no tienen habilitado el módulo de pagos lo que va a aparecer es el enlace al pdf ¿ya? no a la página de pago pero si en este caso nosotros vamos a la página de pago vamos a ver que nos lleva a esta página en donde tenemos las opciones para poder pagar este documento, ya nos muestra el total, podemos descargar la factura en este caso, si fuera una cotización podríamos descargar la cotización y tenemos la opción de eh, pagar con depósito de transferencia solamente en este momento, no tenemos la opción de equipo y no tenemos la opción de transfer porque no están configuradas, entonces si en el caso que quisiéramos pagar con transferencia, hacemos clic en pagar transfer con transferencia y aquí podemos ver que nos genera un voucher con toda la información necesaria para poder hacer el pago que básicamente tiene los datos del documento que se va a pagar y los datos de la cuenta que configuramos y se fijan acá está la observación que pusimos ¿qué hay que hacer para pagar con Kipu? bueno, simplemente hay que eh, realizar la configuración entonces yo voy a agregar la configuración de Kipu y voy a volver a esta página bueno, ahora ya tenemos la opción de Kipu habilitado entonces obviamente podemos hacer clic en pagar con Kipu y esto nos va a llevar a la página de Kipu donde podemos realizar el pago una vez es que el pago a través de equipo realizado, se notifica al IDRTE. Para eso lo ponen que tiene que haber configurado la URL de notificación. Y con eso el pago crea, queda como registrado. Y nuevamente volvemos al ciclo de que si el pago queda como registrado, se le envía el documento. En el caso que sea una cotización, se genera el documento verdadero y se le envía al cliente. Y en el caso que sea un documento real, no se genera nada ni se envía nada porque se asume que ya se envió anteriormente. Ahí de esa forma podemos registrar el pago en un equipo. Bueno, ¿qué pasa si no se hace el pago? Bueno, el pago simplemente queda como cobro pendiente, se fijan acá, pero esta vez eh, lo que se está cobrando es una factura electrónica real, con un folio real, no es una cotización como podemos ver acá. Y eso, así funciona el módulo de eh, pago en línea, ahí vimos las opciones de cobro pendientes y eh, los pagos que no han realizado. Ya En otro video vamos a explicar el tema de eh, cómo realizar cobro masivo. Muchas gracias.